Pues ya las tenemos aquí, las cajas con este autorregalo que me he hecho este año. Agradecer a Alfred de Tomos y grapas y a Tony del canal Frik Online sus consejos para la elección de algunos de los comis eh, que veréis. Vamos a abrir a ver qué hay. Tenemos como siempre algunos papeles. Vamos por aquí. Y lo primero que veo, voy a sacar esto, los papeles. Vamos a abrirlo con cuidado. Y me me empieza por vosotros. Tenemos el cómic de, de Sala Soler. Esta novela gráfica de Sara Soler, por cierto, ganadora del premio al mejor magazine, es para mí de obligada lectura si eres docente, porque pues narra la transición de género de, de su pareja. Por lo tanto, nos puede servir perfectamente para trabajar el tema en tutorías. La leeré a ver qué me parece y igual hago algún vídeo. Enhorabuena a Asti Berry, en este caso, por su publicación. Seguimos por aquí. Con Hombre, esto no lo tenía todavía, es delito. A mí que me gustan tanto los cómics, eh, Watchmen, mmm, algo que había que leer sí o sí. La verdad que era un poco delito que todavía no, no, lo, no lo había leído, para que no vamos a engañar. Seguimos con Michael Bendis. ¿Por qué elijo Guardianes de la Galaxia este tomo? Pues porque tiene un cruce con las Secret Wars, no, por cierto, estas que son las primeras, sino naturalmente estas. Además, me estoy haciendo la colección de Panini de Anifilación y en este tomo, precisamente, eh, podemos ver la creación de los Guardianes de la Galaxia como grupo. Por lo tanto, pues se juntan las dos los dos últimos cómics que me he leído que me han gustado, y creo que este estará chulo también. Vamos a abrir ahora la caja grande a ver qué tiene. Sus papeles para proteger, como siempre. Y el sobre de hidra. Aquí como vendrán los caramelitos o algún chino o algo. ¿vale? Efectivamente, los detalles que nos traemos grapas, un carmelo de Drácula, un escalofrío, un pin de Watchmen y dos puntos de libro. Estos son de los nuevos. Dejamos el sobre de Hydra por ahí y los regalitos. Y ah, también esto no me lo esperaba, la revista de CC con las últimas novedades y algunos avances de algunos de sus cómics. ¡Qué chulada esto! Un, un dibujo de Conan firmado. Muy chulo. Gracias. Y ahora vamos a ver los otros cómics que me había pillado y por qué. Los voy a cortar por aquí por el medio con cuidado. Y así lo abriremos así. Muy bien, pues tenemos el asombroso Spiderman, Marvel Saga de Dan Slott este me lo pillé por la trama que parece tener y bueno, Dan Slott pues es un seguro, además la portada es una pasada con la estatua de la libertad y la cara de, de spider-man seguimos eh, este va antes por cierto este me lo pillé porque es el prólogo de eh, Universo Spider-Man. Tengo también Universo Spider-Man y Spider-Headon, y el prólogo con todos sus extras etcétera. no lo tenía, así que ya lo podemos leer. Luego tenemos Spiderman, man renueva tus, sus votos. tus votos, perdón. ¿Este por qué? Pues tiene un cruce con la Secret Wars también, así que por eso me pillé este. Y Asalto al Poder también tiene un cruce con las Secret Quarks. Además, pues junta a Miles Morales y los Vengadores. Y por eso también me lo pillé. Luego tenemos, si eres fan de Spider-Man, tienes que tener este. Este es el asombroso Spider-Man, el alma del cazador. Que tiene todas las secuelas, tin Ups y what tips de la gran saga de la última cacería de Kraven. Seguimos. Hay mucho tema allí. Este, Tochaco, la leyenda de spider-man empieza de nuevo. ¿Por qué? Pues muy fácil, eh, yo soy muy fan de Todd McFarlane y aquí están reunidos todos los cómics de McFarlane en los que salía Spiderman. De hecho, os enseño en un momento algunas de las grapas originales de McFarlane que cuando era chaval me compraba los TVOs. Es que es espectacular el dibujo. Y eh, esta portada de Spider-Man zurrándole a Hulk. No la vais a ver en ningún sitio. Eh, entonces ese lo tenía que tener. Y seguimos con Conan. porque estos dos números de Conan? Que me los pillé gracias. Me los he pillado gracias a las recomendaciones de Free Online, de Tony. Pues porque... Contiene este, Sabastiel desde el número 5 al 7, además tiene una historia con Alex Niño, que me recomendó también él. Y este tiene del 8 al 10, por lo tanto enganchan perfectamente. Además, este tiene todas las eh, extras de la historia de Laura del Dragón, y con esto cerraremos. Pues esto es todo, gracias como siempre a Tomos y Grafas, y este ha sido mi autorregalo de cumpleaños. Bueno, pues seguramente a lo mejor haga algún análisis, sobre todo del de Sara Solaire. Espero que os haya gustado. ¡Hasta la próxima!